La semana pasada le preguntamos al concejal de urbanismo en la comisión si iban a recurrir la sentencia del pabellón Mulacén y nos dijo que no lo sabía. Bueno, pues el recurso ya estaba redactado ese día y lo presentaron al día siguiente. ¿Qué ha pasado en el pabellón Mulacén? Pues, pues que donde tendría que haber un equipamiento deportivo, el promotor que obtuvo la concesión construyó un pabellón que no nos sirve prácticamente para nada y en su lugar eh, construyó restaurantes de manera totalmente irregular. La sentencia lo que decía es que los cambios y la obtención de este, este cambio de uso se había hecho indebidamente y que debía prevalecer el interés público, que aquello tenía que haber sido un equipamiento deportivo. Bueno, pues el ayuntamiento, en lugar de acatar esta sentencia, que es lo que defiende el interés público, dice que no, que la recurre. Lo que está defendiendo es que esa actuación se hizo bien. Y lo que nos dijo el concejal es que había un riesgo de que el promotor reclamara una indemnización, pero vamos a ver, esto es el mundo al revés. El promotor se ha lucrado indebidamente, tenía que ser el ayuntamiento quien estuviera reclamándole al promotor por esos casi dos millones de, de ingresos indebidos que ha obtenido en concepto de alquiler por los restaurantes y otros como, por ejemplo, que no hizo la inversión debida a la que se comprometió al obtener la concesión. Eh, esto entendemos que es inconcebible el ayuntamiento lo que tendría que hacer ahora mismo es anular los estudios de detalle, revisar todo lo que se ha hecho de oficio, anular las licencias y pedirle, reclamarle al promotor ese lucro que se ha obtenido indebidamente. Porque es que además si no lo vamos a tener que pagar todas y todos, es decir, se trata de que ese equipamiento deportivo eh, como ha dicho el tribunal, vuelva a ser deportivo, por tanto se eliminen todos esos restaurantes claro, esos restaurantes le van a exigir al ayuntamiento que le concedió, es decir al antiguo ayuntamiento, al equipo antiguo de gobierno, les dio la concesión indebida y por tanto nosotros lo que planteamos es que lo que tiene que hacer el actual ayuntamiento, el actual equipo de gobierno es eh, defender los intereses de la ciudadanía y por tanto exigirle ese dinero no a nosotros, no que salga de nuestras arcas sino del dinero de los promotores y de, y de las concejalas, concejales alcalde, quien la ley está ...que debe de pagar, como ha pasado en Madrid... Eh, ...que Carmen ha exigido a Ana Botella y a su equipo... ...que pague eh, cientos de millones de euros también... ...por hacer malas cosas y por, y por dar, eh, digamos... ...parte del patrimonio, parte del lucro del Ayuntamiento... ...dárselo a personas que, que no tienen que tenerlo... Entonces exigimos que sea el, el equipo de gobierno, el PSOE, el que diga, no señor, esta sentencia la vamos a cumplir y vamos a exigir a los responsables que pongan ese dinero, a los promotores y a ese antiguo equipo de gobierno. Esto es como el, Algarro, el algarrobico, es exactamente lo mismo como el caso Nevada, que vamos a tener que pagar nosotros de nuestro eh, dinero, las, las ciudadanas y ciudadanos granadinos, de nuestro dinero, este nuevo desfalco, este nuevo expolio del ayuntamiento. Pues no, ¿por qué el PSOE no hace sus deberes? ¿Por qué el PSOE en su momento cuando entró que dijo que, que iba a hacer... ...hacer un, un repaso, una auditoría de todo lo que, lo que estaba sucediendo el Ayuntamiento... ...¿por qué no lo hizo? En aquel momento se habría dado cuenta... ...y podría haber anulado todo este, este proceso mal hecho. A día de hoy lo que puede hacer es exigir a los antiguos gobernantes... ...y a los promotores que están implicados que paguen ese, ese dinero... ...por expoliar eh, al Ayuntamiento es todo ese patrimonio y además eh, nosotros apostamos por una ciudad saludable, nos hacen falta espacios deportivos, nos, eh, somos la tercera ciudad más contaminada de España sin tener industria ninguna y esto es un peligro para nuestra salud, para nuestra vida, esto acorta nuestra vida, necesitamos esos equipamientos, esto no es un capricho, de manera que... Eh, sean las personas responsables de haber eliminado ese equipamiento deportivo las que paguen eh, ese, ese dinero y no la ciudadanía. Y eso exigimos al PSOE, que es quien tendría que estar eh, luchando por la ciudadanía. Y no desde fuera, eh, ha sido un ciudadano en concreto el que eh, ha puesto eh, esto encima de la mesa. Rafael. Ramón Arenas. Ramón Arenas. Hay que reconocerlo y eh, le, pedimos a, le exigimos al PSOE que haga lo que tiene que hacer, que es ciudad, eh, luchar por la ciudadanía.